Bombero atropellado por Cabeza e Mango lo dice todo y destapa la olla. Han pasado casi tres meses del accidente donde Oswaldo Rivero, conocido como Cabeza e Mango, atropelló a cuatro bomberos del municipio Iribarren, en el estado Lara, la noche del 13 de enero, cuando manejaba una camioneta Tacoma a exceso de velocidad y pensaba darse a la fuga. Según testimonios de los testigos presenciales. Según el reportaje realizado por El Pitazo, Isierlin Castillo Chirinos, uno de los cuatro lesionados, quien aún debe realizar terapias de rehabilitación para poder volver a caminar, pidió que se haga justicia porque hasta ahora el conductor de televisión no se ha hecho responsable por sus acciones y ha vuelto a negar en los medios públicos que arrolló a los funcionarios. Delante de los periodistas, Castillo llamó a Rivero, quien contestó e insistió que él no había atropellado a nadie, luego preguntó si acaso era un abogado para chantajearlo. Ante lo cual el bombero le explicó que ese no era el motivo de la llamada, sino que era uno de los bomberos que él había atropellado. Cabeza y mango respondió con groserías y colgó la llamada. Hemos recibido apoyo de nuestros compañeros, del comandante del cuerpo de bomberos y del alcalde, pero este señor no se ha aparecido. Es un irresponsable y un sinvergüenza, dijo Castillo. Mostró una copia del reporte que levantaron los propios funcionarios del cuerpo de bomberos la noche del accidente, donde está el croquis del suceso y los nombres de los implicados con sus números de cédula. Allí se lee de forma clara y legible, conductor vehículo 1. Oswaldo Rivero Curdelo, si 10.111.184. millones mil vestía short negro, suéter gris, zapato deportivo blanco con negro.